Adictos a la carpintería, estás en un nuevo creative de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y hoy te voy a enseñar a hacer algo que de verdad es un tópico que nos interesa a todos los carpinteros, laqueadores y bricoladores. Porque sí, ¿quién no ha tenido un mueble que necesite o restaurar, rejuvenecer o simplemente darle una nueva cara con la aplicación de pintura? Y siempre tenemos la misma bendita duda. ¿Qué pintura tengo que usar? Cuál es el proceso? Tengo que lijar, tengo que aplicar imprimación, tengo que aplicar un sellador, uso un esmalte al agua, uso un esmalte en base de aceite, qué es lo que tengo que utilizar? Y bien, eso es lo que hoy vamos a responderte. Primero que todo, tienes que tener tu mueble de madera o de MDF, que es como el que vamos a utilizar en este proyecto y tienes que estar muy claro que la superficie esté lo más regular y lijada o lisita posible. Antes de que todo, si tienes que hacer alguna reparación que requiera un clavito o que requiera un tornillo o si lo estás ensamblando desde cero, como fue mi caso, te aconsejo que tapes las imperfecciones utilizando masilla para latonero. ¿Te acuerdas esa que viste en este proyecto de cómo arreglar una melamina en la que mezclamos un producto epóxico con un catalizador para finalmente obtener una masa que nos permitía lograr un sellado perfecto de la superficie? Pues yo utilicé esa para esto. Y ahorita vamos a proceder al proceso de pintado, que lo primero que voy a utilizar es este sellador que me obsequió Pintura Flamuco, que puedes conseguirlo en las tiendas del pintor aquí en Venezuela. Es un sellador en base de nitrocelulosa que vas a aplicar con brocha. Lo puedes aplicar también con rodillo, pero te aconsejo que lo apliques con brocha igual que lo estás viendo en este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es sellar todos los bordes del MDF, que es la gran pregunta que tenemos siempre para que no nos quede poroso. Porque las caras lisas son bastante fácil de cubrir con cualquier pintura sin que quede mal. Pero en los bordes tenemos que ser muy atentos. Lo que vamos a hacer es aplicar sellador tres veces. Vamos a aplicar la primera capa, luego vamos a lijar utilizando una lija de grano fino. Una lija de grano 120 te puede servir para esto. Después vas a aplicar nuevamente sellador, vas a dejar secar Vas a lijar nuevamente sobre todo los cantos, que es donde nos interesa que nos quede una superficie lisa y ya rellena con nuestro sellador. Y la capa final de sellador que vamos a aplicar va a ser la tercera y esta no la vamos a lijar, para luego proceder a aplicar nuestro esmalte en base a aceite. Pero sin hablar tanto, vamos a empezar nuestro proyecto de hoy. está perfectamente seca la última capa que aplicaste de tu sellador, vamos a proceder a aplicar la pintura que queremos colocar. Ya me has visto en otros vídeos que te he enseñado, como uno que puedes ver por acá, en el que te enseñé a pintar con aerosol. Bueno, también podrías hacer eso en este caso, te va a agarrar perfectamente sobre este sellador. Pero mi intención hoy es enseñarte a pintar de la manera que todos podemos hacerlo, que es simplemente con una brocha o paletina, como dicen en algunos países. Puedes utilizar una de una pulgada, una de una pulgada y media, la que tú te sientas cómodo para poder pintar correctamente los cantos y las superficies planas del mueble que estés utilizando. Yo voy a utilizar este esmalte que puedes ver por acá, que es de la línea regional de la marca Flamuco, que muy de verdad con mucho cariño me han obsequiado algunos productos para que yo los pruebe. Y hoy pretendo enseñarles que bien funciona este esmalte que es de color turquesa, que es un color que está muy de moda en todo el mobiliario que queremos darle de esa cara como setentosa, como vintage. Y este color es el ideal para hacer eso. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a aplicar dos manos de pintura, dejando secar la primera mano para luego aplicar una segunda y nos quedará un acabado perfecto. <risa> Thank you. aplicada la primera mano de esmalte, debes dejar secar perfectamente tu mueble antes de aplicar la segunda mano. Yo la dejé secar 24 horas, un día completo y voy a repetir el procedimiento para aplicar la segunda mano de esmalte. Al aplicar una segunda mano de esmalte, si utilizaste un esmalte de buena calidad como el que te estoy recomendando de pintura flamuco, pues seguro obtendrás una cobertura perfecta de la superficie de MDF de tu mueble. Recuerda que hemos aprendido varias cosas en este tutorial. La primera es que hemos desmitificado el hecho de cómo pintar un mueble de MDF crudo, porque ya sabemos que podemos pintarlo con pistola, con spray, con un rodillo o con un elemento tan sencillo como lo hice yo aquí con una brocha y el esmalte adecuado. Recuerda que también aprendiste que para sellar bien el mueble de MDF puedes utilizar un sellador nitroceluloso. Además, lo más importante del sellado en el MDF es el sellado de los bordes o cantos, que todo el truco que tiene es aplicar bien tu sellador y luego lijar una vez que haya secado tu sellador para aplicar una segunda capa Volver nuevamente a lijar y aplicar una tercera capa que te dejará perfecto el canto de tus muebles para dar un excelente acabado. Igualmente, recuerda que tienes que utilizar un esmalte de buena calidad, puedes asesorarte con tu proveedor de confianza y tienes que aplicar al menos dos manos para cubrir perfectamente tu mueble. Sin más que decirte por hoy, recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y no te bajes de este canal porque por aquí te voy a dejar... Un par de sugerencias para que sigas aprendiendo mucho acerca de carpintería. Así que nos vemos en un próximo video.